Hola mis queridos estudiantes, en este video aprenderemos algunos conceptos importantes sobre los datos y lo indispensables que son como herramienta para el análisis. Estos conceptos básicos que trabajamos aquí son el insumo fundamental para el uso de herramientas más sofisticadas en temas de análisis empresarial, riesgos financieros, inversiones, en fin. Para nadie es un secreto que estamos viviendo el auge de los macrodatos y las técnicas pues, de aprendizaje automático. De esta forma, pues, profesionales de cualquier industria, nos estamos enfrentando a una era que presenta un gran volumen de información. Hay alta velocidad de transmisión de datos y una amplia variedad de estos. Por supuesto, si sabemos manejar todo, toda esta información, podremos plantear más y mejores estrategias en la toma de decisiones financieras. Si bien este entorno tan nutrido nos ofrece grandes oportunidades, convertir los datos en información útil no es sencillo. Organizar, limpiar y analizar los datos es crucial para el desarrollo de estrategias exitosas. De lo contrario, terminaremos con basura que no nos sirve sino para perder el tiempo. Bien. Un análisis de datos que ejecutemos de la forma correcta puede detectar relaciones importantes dentro de los datos. Nos puede ayudar a descubrir estructuras subyacentes, identificar valores atípicos y extraer información potencialmente valiosa. La utilización de estas herramientas visuales y métodos cuantitativos es el primer paso para resumir y comprender los datos que son una entrada crucial para una estrategia empresarial. De esta forma, pues estamos trabajando en identificar y comparar los diferentes tipos de datos. ¿Qué son los datos? Los datos se pueden definir como una colección de información. Pueden ser caracteres, palabras, texto, pueden ser números, imágenes, incluso pueden ser audio o video. Todo esto pues en formatos que pueden estar sin procesar o que pueden estar organizados para presentar hechos o información relevante. Para elegir los métodos estadísticos apropiados para resumir y analizar la información y seleccionar los gráficos también adecuados para visualizar esos datos, es necesario distinguir entre los diferentes tipos de datos. Pues hay tres perspectivas diferentes de clasificación. La primera que pueden ser datos numéricos o datos categóricos la segunda podemos estar hablando de datos transversales series temporales o datos de panel y la tercera hablamos de datos estructurados o de datos no estructurados desde una perspectiva estadística los datos se pueden clasificar en dos grupos básicos que son los numéricos y los categóricos los numéricos también los podríamos resumir como cuantitativos. ¿Qué significa esto? Pues son valores que representan cantidades y por ende se pueden contar numéricamente. Estos pueden ser numéricos, es decir, datos que se pueden medir y que pueden tomar cualquier valor numérico en un rango específico de valores o pueden ser discretos. Entonces son valores numéricos que resultan de un proceso de conteo entonces, va prácticamente hablando, hay un número finito de valores. Digamos que estos valores, podríamos decir también para resumirlos más fácilmente, no pueden ser decimales, no pueden ser fraccionarios, no se valen los intermedios. En los datos categóricos, son valores que describen una calidad o una característica de un grupo de observación. Por lo tanto, se puede usar como una etiqueta para dividir entre un conjunto de datos que nos resumen y visualizan la información. Por lo general, un dato categórico solo puede tomar un número limitado de valores y esos valores se excluyen mutuamente. Por ejemplo, podríamos hablar de empresas con riesgo de quiebra y empresas saneadas que no van a tener riesgo siquiera de impago. O tienes riesgo de quiebra, tienes riesgo de impago, pero no puedes estar en los dos lugares. Entonces, por eso decimos que se excluyen mutuamente. Dentro de los datos categóricos, encontramos datos que le llamamos nominales. La característica principal del dato nominal es que no se le puede dar un orden lógico. Y aun si se encuentra en formato numérico, las operaciones aritméticas no son significativas. Por ejemplo, si vemos la codificación de los sectores de actividad en EMIS, son números. ¿No? Cada sector tiene un código, pero aunque son números, no puedo tomar el código de ese sector para dividirlo, por ejemplo, entre el número de empresas que lo componen. El resultado va a ser completamente irrelevante. El código no está diciendo nada más allá de le dieron una etiqueta a un sector para facilitar una búsqueda, por ejemplo. Por ende, no, no es relevante eh, hacer una división, cualquier medida aritmética con él. Tampoco se puede decir que ese sector que se codificó con un número más grande o más bajo, pues es mejor o peor que el otro. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando tengo un dato nominal, aunque sea un número, es un dato nominal, es una etiqueta. Ahora bien, ustedes dirán, no, pero si organizamos esos sectores de cierta forma, a lo mejor sí me da información ese número, y es verdad. Pero ahí estamos hablando de un tipo de dato diferente que es el dato ordinal. Ese es otro tipo de dato categórico. El dato ordinal en este caso sí si ordena o clasifica de forma lógica la información. Por ejemplo, las calificadoras de riesgo asignan un valor AAA o B o C a las empresas o títulos. esos son datos ordinales. Pues sabemos que una determinada calificación crediticia nos da información sobre la probabilidad de que un emisor cumpla con sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Ahora bien, los datos ordinales también pueden incluir números para identificar categorías. Por ejemplo, podríamos organizar empresas según su rentabilidad en el mercado y el número 1 es el 10% de las empresas con mejores resultados. El número 2, el siguiente 10% con mejor rendimiento y así sucesivamente. El número 10 pues nos va a representar el 10% más bajo de las empresas. En algunas situaciones eh, donde pues, esos datos categóricos se codifican de forma numérica, eh, es importante distinguirlos de los datos numéricos. ¿no? La regla es muy sencilla, no se los olvide. Puedo realizar operaciones aritméticas significativas con los datos numéricos, pero no con los datos categóricos. Luego vienen los datos transversales versus las series de tiempo y los datos de panel. Que ese es otro estándar de clasificación que se basa en cómo se recopilan los datos. Ahora bien, cuando hablamos de datos transversales, la fuente de variabilidad de la información es espacial y para un momento determinado del tiempo. Por ejemplo, podemos hablar de la tasa de inflación que es una variable, a diciembre 31 de 2021, que es el periodo determinado, y en cada uno de los países de América Latina, que son las unidades de observación. Cuando hablamos de series de tiempo, aquí tengo una secuencia de datos para una sola unidad de observación. De una variable específica, que se recopila a lo largo del tiempo, y en intervalos de tiempo discretos y típicamente espaciados de forma regular. Es decir, las observaciones se pueden registrar de forma diaria, semanal, mensual, anual o trimestral. En datos de panel son observaciones a lo largo del tiempo, sobre una o más variables para múltiples unidades de observación. Las observaciones en los datos de panel generalmente se organizan en un formato de matriz que llamamos tabla de datos. El cuadro que ven en la pantalla es un ejemplo de datos de panel, pues muestra los precios de cierre ajustados, es decir, la variable, para cuatro empresas deportivas globales. esas serían las unidades de observación. En un periodo determinado, que es dato mensual, cada columna es una serie temporal de datos que representa esas observaciones mensuales sobre el precio de cierre ajustado de una empresa específica. Y cada fila son datos transversales que representan ese precio por acción de las cuatro empresas de un mes en particular. Miren entonces que cuando hablamos de datos de panel, ahí tenemos datos transversales y series de tiempo en una misma ubicación. Por último, la última clasificación, son datos estructurados, versus datos no estructurados los datos estructurados están altamente organizados de una manera predefinida generalmente tenemos unos patrones aquí que se repiten por ejemplo los datos de mercado pues la bolsa de valores eh, nos muestra los precios de la acción de cierre intradía diario los volúmenes de negociación y esa información que nos llega ya organizadita datos fundamentales Entonces, los estados financieros nos muestran unos indicadores ¿no? que nos dan ya un dato muy organizado, muy fácil de organizar. De hecho, sabemos que hay plataformas donde lo podemos descargar ya todo organizadito, bien filtradito, como Bloomberg, Thomson Reuters y estas. Datos analíticos son los datos que se derivan de análisis. Por ejemplo, puedo tener una proyección de flujos de caja o crecimiento de las ganancias bien organizadas. De otro lado están los datos no estructurados. En este caso, no hay una forma organizada convencionalmente. Algunos tipos comunes de datos no estructurados son texto, como las noticias financieras, publicaciones en redes sociales, archivos de la empresa ante el regulador, también pueden ser audio, pueden ser video, por ejemplo, reuniones o presentaciones analistas. Los datos no estructurados suelen ser datos alternativos, ya que generalmente se recopilan de fuentes no convencionales. Al indicar la fuente a partir de la cual se generan los datos, dichos datos se pueden clasificar en tres grupos. Por un lado, los datos producidos por individuos, es decir, a través de publicaciones en redes sociales, búsquedas en la web, o también pueden ser generados por procesos comerciales. Por ejemplo, hacemos transacciones con tarjeta de crédito. ¿Qué personas están haciendo este tipo de transacciones? ¿Cómo se puede recuperar? Presentaciones regulatorias corporativas, en video, por ejemplo. O pueden ser generados por sensores. Es decir, a través de imágenes de satélite podemos ver el tráfico peatonal. O podemos encontrar también información sobre dispositivos móviles. Pero Recuerden que aquí la información no está estructurada, ¿no? como que no es una lista que puedo sacar fácilmente para trabajarla, sino que eso es una información un poquito más compleja. Por su forma, los datos no estructurados pueden ofrecer nuevos conocimientos eh, que normalmente no se encuentran en los datos de fuentes tradicionales. Sin embargo, esta información es más difícil de usar. Generalmente, es necesario que los datos no estructurados primero se transformen en datos estructurados que los modelos puedan procesar. Entonces, podemos ofrecer nuevo conocimiento que normalmente no encontramos en las fuentes de datos tradicionales. ¿Cómo organizar los datos para el análisis cuantitativo? Dada la amplia variedad de formatos posibles de datos sin procesar, eh, que son datos pues, disponibles en su formato original, tal y como se han recopilado, los datos normalmente no pueden ser utilizados por computadoras para extraer directamente información y conocimientos. Dependiendo del número de variables, los datos sin procesar se pueden organizar en dos formatos típicos para el análisis cuantitativo. Aquí encontramos entonces matrices unidimensionales y matrices rectangulares bidimensionales. Una matriz unidimensional es el formato más simple para representar una colección de datos del mismo tipo de datos, por lo que es adecuado para representar una sola variable. La matriz bidimensional, también llamada tabla de datos, es una de las formas más populares de organizar la información para su procesamiento, por computadoras o para convertirlas en gráficos. Similar a la estructura de una hoja de cálculo de Excel, ¿Vale? La tabla de datos se compone de filas y columnas para contener múltiples variables y múltiples observaciones respectivamente. Ahora bien, resulta que los datos que vamos a registrar pueden ser resumidos para que no nos queden tablas muy complejas o llenas de ceros o que no hayan datos en algunos casos mientras llegamos a un determinado nivel donde sí pueden haber datos. Para ese resumen de datos vamos a usar distribuciones de frecuencia o tablas de contingencia. ¿Cuándo usamos una o la otra? La distribución de frecuencia pues es una tabla unidireccional. Aquí tenemos una visualización tabular de datos que se construye ya sea contando las observaciones de una variable por valores o grupos distintos o contando los valores de una variable numérica en un conjunto de contenedores o grupos ordenados numéricamente. Sí. Primero que todo, es necesario decir que la distribución de frecuencias es la forma como agrupamos los resultados obtenidos por una variable en el pasado. Por ejemplo, podríamos agrupar a estas personas por su sexo para poder identificar la frecuencia en la que se cumple la condición de ser hombre o mujer. Encontramos en el grupo un total de 15 hombres y 14 mujeres. En lenguaje estadístico diríamos entonces que la frecuencia absoluta de la variable hombres es 15 y la frecuencia absoluta de la variable mujeres es 14. Luego podemos calcular la frecuencia relativa de los datos que se define como el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. De esta forma obtenemos que la frecuencia relativa de la variable hombres es 0,5172 o un 51.72%. Y que la frecuencia relativa de la variable mujeres es 0,4828 o un 48.28%. Si sumamos los resultados de las frecuencias absolutas nos debe dar el total de datos. Si sumamos... El total de la frecuencia relativa nos debe dar 1. Al gráfico de estos datos agrupados le llamamos el histograma de frecuencias. Ahora vamos a realizar un ejemplo con los rendimientos mensuales históricos de las acciones de Disney. La elección en particular pues no es nada especial, sino que se debe a que esta es una empresa de la que podemos tener bastantes datos, dado que entró a bolsa desde 1962. Antes de empezar a trabajar, vamos a calcular los rendimientos de estas acciones mes a mes, pues el solo precio no me da información sobre la rentabilidad, pero sí me la da la variación de ese precio. Hallar la rentabilidad es muy sencillo, solamente tomamos el dato futuro sobre el dato inmediatamente anterior, menos uno, y listo. Damos Enter. Y ahora damos doble clic en la esquina para que se copien los rendimientos de todos los espacios. Insertamos una columna y enumeramos para saber cuántos datos entonces quedaron. En total 676. Recuerde que estos datos entonces son rendimientos. Como son rendimientos los podemos expresar como valores porcentuales. Para facilitar el tratamiento de los datos, voy a seleccionar los 676 datos completos y les voy a dar un nombre. Como les decía, los llamamos datos. El nombre que usted le asigne en este punto, teniendo por supuesto la información seleccionada, va a ser que siempre que usted escriba en Excel la palabra datos, él haga referencia a toda esa selección de información. Vamos a darle Enter y listo. Ahora sí tenemos que, para poder construir la distribución de frecuencias, es necesario determinar cuál de todos los valores que tenemos ahí es el dato máximo y cuál es el dato mínimo. Esto lo logramos con la función max para el dato máximo, como ya denominamos a, esa, a todos los rendimientos con la palabra datos, pues nos sale directamente ahí. Y ese es el máximo valor de toda la serie. Ahora miremos el mínimo y lo hacemos con la función min, también de Excel. Tomamos la etiqueta datos y listo. El dato más bajo es 37.91. 92% realmente. Ahora necesitamos saber cuánta información hay entre el máximo y el mínimo. Esto se hace calculando la diferencia entre los dos valores. El siguiente paso es asignar la cantidad de grupos en los que voy a distribuir la información. Para este caso los vamos a distribuir en 10 intervalos. Y para que sean de igual tamaño vamos a tomar el, el total de información entre el dato máximo y el mínimo y lo vamos a dividir entre la cantidad de grupos. Y ya con esto empezamos a crear cada subintervalo de rendimientos. Para ello el primer grupo contendrá hasta el máximo valor y los siguientes hasta menos el rango que acabamos de hallar. Y así nos quedan todos los subintervalos iguales. Y bajamos la fórmula hasta llegar al valor mínimo de los datos. Como debemos contar la cantidad de datos que están entre cada intervalo, digamos de 41.52 a 33.58, cuántos tenemos, pues sería muy engorroso dada la cantidad de información que hemos conseguido. Pero la función frecuencia de Excel nos va a ayudar con esta dificultad sencillamente seleccionamos aquí la primera columna, decimos igual, frecuencia, abrimos paréntesis, nos pide que coloquemos cada uno de los datos y luego que seleccionemos los grupos. Cerramos aquí paréntesis y aquí no podemos dar Enter, sino que tenemos que dar Shift, Control y Enter. Por supuesto, estos no son datos porcentuales, son números. Y eso es lo que conocemos como la frecuencia absoluta. El resultado de la suma de las frecuencias absolutas nos debe dar la cantidad de datos que desde un principio sabíamos que eran 676. Para calcular la frecuencia relativa. Todo lo que hacemos es tomar cada uno de los datos de la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de datos que tenemos. Voy a fijar el denominador y listo. Y listo. Estos son los datos que tenemos de frecuencia relativa se pueden dejar de esta forma o se pueden expresar como valor porcentual. La suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 1 o al 100% si lo tomamos como porcentaje. La forma como realizamos el histograma de frecuencias es seleccionando los grupos y la frecuencia absoluta. Vamos a insertar, seleccionamos gráfico de dispersión, esta opción la dispersión con líneas rectas y marcadores, que también podemos colocar con líneas suaves y marcadores para ver un poco más el comportamiento de una distribución normal. Y aquí la tenemos. Entre más información tenemos, nuestro histograma de frecuencias se parecerá más a la campana de Gauss. La tabla de distribución de frecuencias es una excelente herramienta para resumir los datos de una variable. Pero si tenemos más variables de forma simultánea, una tabla de contingencia es la respuesta adecuada a esa necesidad. ¿Qué es una tabla de contingencia? Básicamente, es un formato tabular que muestra las distribuciones de frecuencia de dos o más variables categóricas simultáneamente y se utiliza para encontrar patrones entre las variables. Una tabla de contingencia para dos variables categóricas también se conoce como una tabla de dos factores. Las tablas de contingencia se construyen enumerando todos los niveles, es decir, categorías de una variable como filas y todos los niveles de la otra variable como columnas en la tabla. Una tabla de contingencia que tenga un nivel de r variable en la fila y c en la columna se denomina una tabla de r por c. Tenga en cuenta que cada variable en una tabla de contingencia debe tener un número finito de niveles que pueden estar ordenados, es decir, pueden ser datos ordinales o desordenados, es decir, pueden ser datos nominales. Es importante destacar que los datos que se muestran en las celdas de la tabla de contingencia pueden ser un recuento, es decir, cuántas veces se cumple X o Y condición. O puede ser una frecuencia relativa, es decir, puede verse como un porcentaje que se basa en el total general, ya sea por los totales de las filas o por los totales de las columnas. El cuadro que vemos en la imagen presenta una tabla de contingencia de 5 por 3 que resume el número de acciones, es decir, la frecuencia en una cartera particular de mil acciones por dos variables, una variable es el sector y la otra es la capitalización de mercado de la empresa. El sector tiene cinco niveles, cada uno de los cuales es un sector bien definido. La capitalización de mercado se define para una empresa como el número de acciones en circulación multiplicados por el precio de la acción. O sea, algo así como lo que vale la empresa en el mercado. Las acciones de esta cartera se clasifican en tres niveles de capitalización de mercado. Las de gran capitalización son las empresas que valen más de 10.000 millones de dólares, las de mediana capitalización que valen entre 10.000 millones a 2.000 millones de dólares y las de pequeña capitalización que son aquellas que tienen un valor de menos de 2.000 millones de dólares. Las entradas en las celdas de la tabla de contingencia muestran el número de acciones de cada sector con un nivel dado de capitalización de mercado. Por ejemplo, hay 313 acciones en el sector de la producción y que son de pequeña capitalización, lo que lo convierte en el subgrupo más grande de la cartera en términos de frecuencia. Estos datos también se denominan frecuencias conjuntas porque está uniendo una variable de la fila, es decir, del sector, y la otra variable de la columna, es decir, la capitalización de mercado, para contar esas observaciones. Luego, las frecuencias conjuntas se suman entre filas y columnas y estas sumas correspondientes se denominan frecuencias marginales. Claramente, las acciones de producción y pequeña capitalización tienen las mayores frecuencias marginales entre el sector y la capitalización del mercado respectivamente. En esta cartera en particular. Tenga en cuenta que las frecuencias marginales representan la distribución de frecuencias para cada variable. Finalmente, las frecuencias marginales para cada variable deben sumar el número total de acciones, o sea, el total general de la cartera, que era 1000, como se muestra en la celda inferior derecha de la tabla. También es posible expresar la frecuencia en términos de porcentaje, como frecuencia relativa, utilizando una de las tres opciones. Podemos dividir las frecuencias conjuntas por el recuento total, la frecuencia marginal en una fila o la frecuencia marginal en una columna. Miremos ahora en el siguiente cuadro. La tabla de contingencia está usando frecuencias relativas que se basan en el conteo total. Es decir, eran mil observaciones, así que cada observación en el recuadro las definimos sobre ese total, es decir, las mil. Es evidente que las acciones de producción de pequeña capitalización comprenden la porción más grande de la cartera total, es decir, un 31.3%, seguida por la construcción de mediana capitalización con el 10.5%. En conclusión, los resultados de estas tablas de contingencia que utilizan frecuencias absolutas y frecuencias relativas indican que en términos del número de acciones, la cartera se puede describir generalmente como una cartera del sector de la producción y la construcción. ...orientada a empresas de pequeña a mediana capitalización... ...que también incluye acciones de varios otros sectores defensivos. ¿Cómo se hace una tabla de contingencia con Excel? Para hacer esto en Excel... ...vamos a tomar estos datos de empresas... ...que pertenecen a diferentes sectores... Y estamos estableciendo si pagan dividendos por cada acción mayores a un dólar o no. Y ya tenemos aquí el conteo, cuáles sí y cuáles no. Vamos a seleccionar entonces esta información. Todos los datos. Vamos a ir aquí a la opción insertar. Y le vamos a decir a Excel insertar tabla dinámica. Entonces me dice seleccionar la tabla o rango. Ya la tengo seleccionada. Y luego, ¿dónde quiero ubicar la información? Está por defecto en cálculo nuevo. Lo voy a dejar en una hoja de cálculo existente, que sería que, que me quede aquí al ladito. Y ya está. Y le digo aceptar. Miren que aquí a la derecha me aparecen estos datos. Hay un filtro, una un dato para columnas, un dato para filas y un dato para valores. Entonces, yo puedo colocar, por ejemplo, el sector de actividad en las filas. Selecciono el sector. Miren que aquí ya se me habilita. me Voy a, se voy a seleccionar columnas. Y cuando selecciono columnas, voy a colocar eh, si tiene un dividendo no mayor a 1. Ah, se me quedó en valores. ¿no? Entonces, voy a seleccionarlo. Miren que solamente lo arrastré y ya está. Eh, por supuesto... Como quiero que me queden unos totales los totales van a ser sobre estos valores de dividendo el dato numérico y en filtro incluso puedo añadir que los filtros sean las empresas oh cuenta de empresas lo mando a los filtros miren que aquí automáticamente tengo la tabla y tengo cuenta de dividendos mayores a un dólar. Entonces, para el sector de alimentos, no pagan más de un dólar dos compañías, pero si sí pagan cinco. En total dentro del sector de alimentos tengo siete compañías. Bienes, cinco compañías son las que componen ese sector y las cinco pagan dividendos mayores a uno. Y así sucesivamente, ¿no? En tecnología... Tengo dos compañías que no pagan dividendo mayor a uno. Cuatro que si lo hacen en total son seis compañías. Entonces de las 34 compañías totales, 12 no pagan dividendos mayores a uno. Y 22 compañías sí si lo hacen. Ahora bien, porque pusimos el filtro, podríamos no haberlo colocado. Pero digamos que yo quiero ver solamente alguna determinada compañía. Google y Disney, por ejemplo. Y aquí tengo entonces que tengo una compañía de consumo y una compañía de tecnología. Y ninguna de las dos pagan dividendos mayores a un dólar. Las dos están en el no. O sencillamente puedo ponerlas... A todas, y aquí me sale mi tabla de contingencia muy fácilmente y en Excel.